Señores diputados del Partido Popular, esta iniciativa es prefabricada viniendo desde Madrid y esto, sin lugar a dudas, puede decir mucho de ustedes. Cuando gobiernan ponen palos en las ruedas y cuando están en la oposición defienden la autonomía municipal. Lo de siempre. En 2012 estrangularon a los ayuntamientos y ahora pretenden ser sus salvadores. Desde Podemos reivindicamos siempre la autonomía de la gestión de los ayuntamientos y esto pasa por avanzar de una vez por todas hacia la derogación de las leyes Montoro que asfixian a los ayuntamientos. Toca ahora mismo ser valientes. Desde el Ministerio de Hacienda se dio un paso hacia adelante con la suspensión de la regla del gasto del 2020 y 2021 que permite que todas las entidades locales puedan invertir el superávit y los remanentes de tesorería. Y esto fue gracias al Gobierno de coalición progresista que le toca deshacer todos los desastres del PP. Popular. Es, este in... Continúe, señora Carbonell. Señora Europa. Marín, dejémosle terminar. Continúe, señora Carbonell.